Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les quiero mostrar la forma de, de solucionar el problema de instalación de los drivers de ICK. En eh, la descripción de este tutorial, mientras estoy hablando pueden dar, ir allá la, a, a la descripción y le dan clic en el enlace que les dejaré allí para que se les descarguen los drivers y se los voy a dejar sin anuncios, sin esos molestos anuncios. Entonces, descarguen el archivo y una vez se les descargue, eh, lo pueden dejar en la carpeta de descarga o lo pasan aquí a escritorio o lo dejan guardado en su documento o guarden una parte donde no se les borre por si lo necesitan más adelante o lo pasan al disco local sí. C estas recomendaciones se las hago debido a que a veces el archivo se les borra uno por cuestiones de errores de la nube, a mí nunca se me ha borrado pero puede pasar y encontrarlo será muy difícil Entonces este es el instalador original, el que viene en el CD. Entonces aquí lo he subido a la nube para compartirlo con ustedes. Entonces, el problema radica en que tengo mi capturadora conectada, pero si damos clic derecho aquí en Inicio, Administrador de dispositivos, como pueden observar aquí, miren, aquí está la capturadora conectada, pero no sale con un signo de admiración, o sea, no está funcionando al 100%. Y si nos vamos aquí a Paneles de control, y nos vamos a poner de control eh, hardware y, y sonido. Vamos a decir sí, hardware y vamos a dispositivo de impresora. Damos clic allí y mírenlo aquí. El mismo, bueno, esta opción vamos, esto vamos a quitarlo de aquí eh, de la siguiente forma. Entonces, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer una vez hayan descargado el archivo que de tener sin anuncios y, y ya lo tengan así, vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Una vez que lo hayan extraído, vamos a poner esto aquí. Una vez que lo hayan extraído, vamos a dar doble clic en la carpeta, la vamos a abrir y vamos a dar doble clic aquí en el instalador. Esto de acá, déjenlo quieto. Esto, estas opciones, déjenlas así tal cual como está y no las toquen. No entren aquí. Simplemente vamos a dar doble clic en el instalador. Luego vamos a dar clic derecho en Setup. Y vamos a dar clic en ejecutar como administrador. Listo. Entonces vamos a dar clic allí. Luego vamos, vamos a dar un clic en la opción que dice sí. Y aquí vamos a dejarlo tal cual como está allí. Vamos a dar clic en Next. Vamos a dar clic en Install. Y esperamos ahí un momento que se comience a instalar el dispositivo. Perdón, los drivers. Bueno, como pueden ver, es algo rápido. Ya podemos cerrar aquí. Y aquí vamos a activar el sonido. Vamos, esta opción les va a salir así. Vamos a palomearla y vamos a dar clic en instalar. No se apresuren en darle clic las cosas. Primero lean. le en clic en no instalar. Le puede generar error a la hora de pasar el sonido de la Xbox o la Play. No sé con lo que vayan a usarlo. O un televisor le puede generar error en el sonido. Por lo que no dejaron que el driver se instalara. Entonces, por lo tanto, vamos a darle clic aquí en instalar luego vamos a dar clic aquí en donde dice finish bueno una vez hecho ello todo correctamente así tal cual como se los mostré si podemos observar vamos directamente acá a administrador de dispositivos y el problema persiste cierto bueno aquí ya viene la solución si nos vamos aquí a panel de control vamos a ver acá y acá ya se quitó no es necesario que hagamos el siguiente paso pero estoy haciéndolo así tanto eh, todo eh, eh, de esta forma pa, bien explicado para que, que podamos no, le, no se quede ninguno con el error Por cierto bueno aquí todavía existe el error entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez cerremos bueno una vez estemos aquí que hayamos instalado todo y eh, que hayamos hecho todo el procedimiento vamos a irnos Vamos a irnos aquí, vamos a dar clic derecho aquí en Inicio, Administrador de Dispositivos, vamos a buscar esta opción aquí, Administrador de Dispositivos, y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic derecho aquí, vamos a darle clic en Actualizar Controlador, luego vamos a darle clic en Buscar Controlador en el Equipo, luego vamos a dar clic en Examinar, Acuérdense que en mi caso yo no lo tengo en documento ni en descarga, lo tengo aquí en escritorio. Y aquí está, vamos a dar clic allí. Y cuando hemos clic allí, vamos a darlo tal cual como está allí y luego vamos a dar clic en aceptar. Para que nos abarque todas las carpetas que están dentro de la que tiene este nombre de software y driver de ICK Windows. Vamos a dar clic allí. Luego vamos a dar clic en siguiente. Y vamos a darle clic en cerrar. Y como pueden ver ya se quitó de aquí porque ya funcionó, ¿cierto? Entonces vamos a irnos a panel de control a mirar si también se soluciona el problema allá, donde está aquí. Vamos a darle clic aquí. Y miren que ya se solucionó. Entonces a ustedes les tendrá que salir así. O de lo contrario, que se quite de aquí, pero la cuestión que quiero no debe salir con el signo, con el signo de admiración entonces así ya tenemos nuestra nuestro nuestro, nuestro Cap totalmente eh, funcionando y sin ningún inconveniente lo otro que les quería decir que si necesitan actualizar los otros controladores hace, pueden hacer el mismo proceso pueden hacer el mismo proceso eh, pero eh, eh, descargando los, los controladores para que conciernen a lo que necesiten hacer cierto, o sea, este truco le funciona no solo para esto de Daisy Cap, le funciona también para otros controladores que no es que no esté funcionando. Entonces descargan el paquete totalmente y hacen los mismos pasos, o sea, que los pueden guardar los pasos y hacen lo mismo para otro tipo de controlador. Y lo otro que les quiero eh, también recomendar es que aquí en mi canal hay un video. Eh, de total media por si necesitan eh, también instalar lo que es el programa de total media eh, también se los, se los recomiendo que la, eh, les, les ha servido a mucha gente y de esa forma eh, no tendrán que estar buscando divagando por allí buscando un vídeo de cómo instalarlo simplemente eh, cómo instalar total media israel banguera y les saldrá mi vídeo o simplemente entran a mi canal israel banguera y allí van a encontrar eh, todos mis vídeos y van buscando hasta que lleguen a al que necesitan. De hecho, cuando estén explorando mi canal, pueden pueden encontrarse con mucha sorpresa, contenido que nadie conoce. Bueno, que ustedes, que son mis seguidores, no conocen y ahí se los puede les puede servir de algo cada cada video que hay ahí Eso es todo por hoy. No les quito más tiempo y no olviden de compartir el contenido en las redes sociales y hasta la próxima. Chao. Y si necesitan un video de eh, eh, necesitan otro video eh, parecido a este o a algún video que tengan por allí, o sea, algún problema que tengan y no encuentran un video, me pueden solicitar el video en la descripción del tutorial, que yo lo miro y automáticamente les respondo. Y si está a mi alcance, eh, lo puedo, les puedo crear el tutorial eh, para que puedan solucionar el problema que tengan. Entonces, me tienen aquí para ello. Hasta la próxima. Chao.